Hola pelados, en este video quería contarles, tenía una noticia para decirles mijos, eh, creo que son como las 10 de la noche más o menos, ya tengo cara como de dormido, pero quería contarles pelados que ya salió Apex Legends para celular mijos, aquí lo tengo, la beta cerrada eh, voy a tratar de mostrarles aquí más o menos como la imagen del juego Yo Voy a mostrarles aquí como la parte del juego y eso nos dice aquí que eso no es importante Que eso es una beta cerrada Por cierto, todavía no van a poder descargarlo en la mayoría de los países pelados Porque esta beta cerrada de Apex Legends solamente está ahorita para Latinoamérica Si no estoy mal, para Colombia, México y Perú Si no estoy mal, para el resto de países todavía no está disponible Así que todavía no lo pueden descargar Tampoco está disponible ni para Apple ni para emuladores. Entonces estoy tratando aquí de hacer un trueque mijos. Para poderles mostrar aquí más o menos lo que viene a ser el Apex. Lo estoy cogiendo aquí desde el celular. Y si de pronto no ven por ahí una excelente imagen pelados. Es porque bueno, ustedes saben que yo a veces... Juego o desde la tablet o desde el emulador Entonces como que desde el celular no tengo el cable totalmente indicado para que se vea full, ultra, hiper, mega HD Pero creo que se va a ver bien Voy a hacer lo siguiente, me voy a meter con mi cuenta de Google ¿Vale? Voy a colocar por aquí lo que viene a ser el año donde nacimos mijos y el, y el mes Vamos a darle confirmar y metámonos con nuestra cuenta de Google Listo, privacidad legal ya no sé qué, confirmar los términos mijo, confirmamos Y ahora creo que debería ya poder salir el Apex, pelados, pillenlo, por aquí lo tenemos Espero que se esté viendo ultra hiper mega HD, tampoco vamos a jugarnos aquí unas partidas, pelados No creo que vaya a jugar de pronto una partida, les voy a mostrar lo que viene a ser el lobby Y todo lo que viene a ser como la parte principal, ojo Creo que se escucha aquí a ver nos vamos a mostrar como un tutorial o que me parece ojo bueno esto está en inglés saben, miren acá abajo en la derecha dice beta eh, test de, de la beta, aquí dice para movernos bueno Mira, seguro yo no sé qué, no sé si podemos organizar todavía la... el idioma o no, yo imagino que sí Lo que sí estoy viendo es que se ve súper bien, ¿saben? Consigue el crack de yo no sé qué, vamos a abrir esto Para los que ya conocen Apex, pues, para el Apex de PC, para los que no conocen Apex de PC Pues este juego ya existe, pelado, es un juego que ya existe hace rato Y ahorita está para Mobile, ¿vale? no vamos a estarlo cubriendo en Mobile Si ustedes quieren ver, por cierto, pelo, pero aprovecho para decirles que si ustedes quieren ver más Apex Legends en el canal no olviden dejarse el buen like, también vamos a estar cubriendo ahí lo que viene a ser el Free Fire Max Así que eso, si quieren ver más Apex en el canal Pelados, no olviden dejarse el buen like, bien importantes mijos Y si son nuevos por aquí en el canal, pues no olviden suscribirse y todas esas vainas, ¿vale? Bueno, aquí nos dice, deslízate con lo yo no sé qué, blah, blah, blah. confirmar Vamos a hacia adelante, nos deslizamos, ojo Como vamos en bajada, creo que se desliza hasta el final, ¿vale? vale Montarnos por acá, uy, ¿cómo me monto, mijo. Daré para acá y saltar, ok. Saltamos aquí, vale. Buena, vale. Bueno, pelado, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Eh, quería mostrarles más o menos cómo era el juego Está bastante tarde así que no creo que vaya a jugar ahorita No sé si voy a terminar lo que viene a ser la parte de práctica Pero lo que quería decirles era eso Que ya salió la Apex Legends la beta cerrada pelados Para Colombia, México y Perú Para los sean de estos países pues, pues pueden descargarlo ya Si ya se pre-registraron, si no se habían pre-registrado No sé si lo puedan descargar pelados eh, Y de pronto mañana en directo eh, O si están viendo este video en la mañana pues Hoy o mañana, si lo están viendo desde ayer, pues haremos de pronto un directico o les subiré un video mostrando toda la beta de lo que viene a ser el Apex Legends. Luego pues, pues, les repito, pelados, si quieren ver más Apex Legends en el canal mobile, no olviden dejarse el like. Les mando un abrazo. Nos vemos en un próximo video, mijos.